Personalidades como el señor Octavio Linter. Hoy vamos a hablar sobre la vacuna del del coronavirus y el impacto mundial que tiene esta, eh, tanto en lo político, social, salud, todo eso que eh, engloba este eh, maravilloso descubrimiento ante esta pandemia. Que dice, como dicen por ahí, esta pandemia mundial, pero si te dice pandemia, ya no tiene que decir mundial. Así es que, Octavio Lister, y nuestro tema de hoy: impacto mundial de la presencia de la vacuna del coronavirus en nuestra eh, geopolítica, se podría decir? Muchas gracias, Víctor. Es sumamente preocupante lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo entero y obviamente que nosotros en nuestro país tenemos que estar más preocupados porque no sé si ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia cuando se anunció cuando se descubrió lo primero era conseguir las pruebas para poder eh, practicarse a las personas y determinar si tiene el virus o no eso sorprendió a la mayoría de los países a todos los países de Occidente ya los asiáticos particularmente los chinos ...estaban aplicándola ...porque allí fue que surgió... ...e inmediatamente se lanzaron a la búsqueda... ...a la compra... ...de estas pruebas... ...incluso eh, Alemania... ...había concertado... ...la compra de miles... ...de estas pruebas... ...y cuando estaban cargando... ...el avión en el aeropuerto... ...se apareció... ...un avión de Estados Unidos... ...y pagó en efectivo... ...y le quitó de las manos... ...esas... Eh, pruebas, todas esas cuestiones en otras palabras eh, eh, fueron deshonestos un pirata, pirata aéreo correcto, así mismo así mismo, entonces ya se vislumbraba lo que iba a acontecer entre los países, llamados desarrollados yo diría más bien más avanzado económicamente, porque a veces no son desarrollados ni culturalmente, ni moralmente ni éticamente, pero bien acuérdense que había otro presidente en Estados Unidos con un criterio diferente al actual eh, entonces ya eso se vislumbraba de que iba la diferencia que hay de clases sociales y que hay de países económicamente desarrollados y otros que eufemísticamente se nos denomina en vía de desarrollo pero somos países pobres, tercermundistas eso no ha variado pues se iban a imponer ellos lanzándose a la búsqueda todo esto con mayor razón, con las vacunas. Incluso, hubo un llamado de alerta por parte del presidente de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que era injusto lo que estaba ocurriendo, y que podía haber una mortalidad, un aumento de la movilidad, en razón de que estaban desprotegidos los países en desarrollo. Incluso, casi todos empezamos a contratar con estos laboratorios para que, fuéramos de los primeros que nos suministraron y sin embargo le pongo el ejemplo de Costa Rica que ya ellos se jactaban de que iba a ser el primer país de América Latina que iba a tener la vacuna sin embargo el laboratorio con el cual ellos contrataron dijeron que estaba suspendido ¿no? que más adelante era que le iban a proporcionar, aunque mandaron algunos miles y obviamente están priorizando, que ese es otro tema otro tema en Estados Unidos ya, según veían la noticia ayer, ya van 26 millones de aplicación de la vacuna. Sí, Nosotros, se está previsto que van a llegar en marzo. Ahora bien, no sabemos cuál va a ser la logística que se va a aplicar. El presidente de la República ha anunciado que ya está contratado toda la cantidad necesaria para vacunar a la población dominicana. Pero tener. Y va a ser de manera gratuita, como debe ser. Porque de lo contrario, lo que nos están haciendo los países económicamente más desarrollados lo haríamos nosotros con nuestra propia población. Incluso hay algunos perversos que dicen que no se le debe aplicar a los haitianos. Lo que sucede al margen de su estatus legal en el país son seres humanos que están viviendo con nosotros. Y son y son portadores son... del virus. Exactamente. Con portadores entonces, del virus. entonces tú o sea. como médico sabes bien serio que qué inmunización podemos nosotros hablar exacto si sí, sí, tenemos sí. un millón y medio pululando por ahí sin vacunación correcto entonces qué sucede que, cuáles serían las consecuencias de esto ante una crisis de salud de esa naturaleza si Estados Unidos un país con los recursos suficientes con la logística suficiente se va, tiene 360 millones de habitantes, entonces son 360 millones de vacunas, que si se aplicara diariamente, como pretende el presidente Biden, obviamente con la segunda dosis se va a ir el 2021 entero. ¿eh? Entonces en el caso nuestro ah, somos solamente 10 millones, sí, pero ¿cómo se va a aplicar? ¿A quién se le va a aplicar? Porque no todo el mundo se le puede aplicar. Es decir, hay personas que tienen precedentes con otros problemas de salud. Y además, déjame decirte, en las redes sociales se ha bromeado tanto con esto que hay muchas personas que tienen temor y dicen, no, yo no me lo voy a colocar. Y yo digo, bueno, si no hay ningún riesgo, yo me la voy a poner por el hecho de que es mejor prever ahora. No, que hay muchas personas que hay que sacarlo de la duda, que creen que porque le dio el virus no se pueden vacunar. Ya hemos tenido casos, y hemos tenido no solamente a nivel nacional, sino nosotros hemos tenido casos que pacientes que se infectaron en marzo se han reinfectado ahora, al principio de año. O sea, que la inmunidad que deja el, el virus cuando te da, para ser un buen dominicano, lo que te da es una, una inmunidad de 4 a 6 meses, que eso es lo que dan todos los virus. Por eso que ustedes ven que... Le, a ustedes, ustedes ve que cuando un paciente me llega a mí, no, yo tengo una, una gripe de más de dos meses, digo yo, no, usted no tiene gripe, o, tiene otra cosa, de, de alergia, una complicación, pero usted no tiene gripe. La gripe, el virus de la gripe, cualquier virus de ese el catarro común, te deja de inmunidad seis meses. Y si usted se dan cuenta, usted le da, puede dar gripe a principios de, de diciembre, le puede dar gripe en julio, por ahí, o en, o, en, o en mayo, pero no le va a dar otra vez en enero gripe. Eso es muy difícil. En otras palabras, el hecho de uno inocularse o vacunarse no implica que uno no siga usando la mascarilla ni tomando claro, la de prevención. Es, esa es otra cosa que, se, que hay que recomendar. Todos los pacientes, aunque se hayan vacunado, tienen que durar. y Tienen que usar su mascarilla. Nosotros vamos a usar mascarilla y de distanciamiento social por más de seis meses después de la vacunación. Seguro sí. que sí. Pero hay, hay algo, doctor, o eh, eh, doctores. Que, que a mí me inquieta, por ejemplo, la vacuna está, se establece que, que en el caso de nosotros, 20 millones de, de, de unidades que compró el, el, el gobierno dominicano, nosotros seríamos 10 más 2, de, del otro lado 12, eso seríamos 12 incluyendo los lo, lo, lo que nacieron del 2010 para acá, o sea, de, hasta el 2010 estaríamos hablando de que seríamos 7 millones de personas, 8, bueno, eh, adultos según el reporte de la Junta Central Electoral el último eran 7.4 millones de personas con capacidad para votar superior, con edad superior a los 18 años entonces ¿cómo se iría a manejar? que es la parte que tendría el gobierno que comenzara a decir, ¿cómo se manejaría? porque ta, eh, eh, la, la, la vacunación a esa población ¿cómo se segregaría a la población? de igual manera se ha estado estableciendo que los niños no son los más vulnerables pero se habla mucho no, no. De, de que se la, se la pega, sí. como dice, contagian a la abuela. Yo le digo que son las la de Petri de, la, de, las, de las casas. Entonces. Ellos están ahí contaminando. Pero hay, hay, hay, hay informaciones de inclusive fabricantes de que puede estar eh, enfocada a personas con más de 16 años de edad. Pero el es que el niño está, se ha hablado que el niño de 5, 6, 7, 10 está supuesto, pudiera ser un ente de contaminación. Entonces. ¿cómo, maneja, ¿Cómo manejaríamos eso, doctor Lister? No, espérate, eso ya sería el médico. Que, que mira, yo yo creer, mira que yo, lo que pasa. Eh, yo lo eh, que voy a seguir hablando ahora de las consecuencias políticas. Sí, sí, pero <risa> le a, para agarrar, agarrar, agarrar ese, agarrar ese, ese, ese, momentito que tiene, que dijo Ramón, de hacerle que, vamos a poner un. hay una, un, un estudio que se hizo en Israel que solamente eh, vacunar el 50% de la población, así mismo baja casi el 60% de la infectación, o sea, de la mortalidad. Entonces, si tú vacunas toda la población adulta por encima de 16 años, aunque así mismo disminuye la, la movilidad en, en, por debajo de esa edad, o sea, tú así mismo vas disminuyendo. No, señores, la vacunación no es el cese y el final del virus. El virus va a estar siempre. Siempre va a ser una un, va a ser un, video, un virus estacionario. Va a tener una estación, que sea principalmente en la, en la estación fría, va a haber virus, va a, como el de la influenza, como el de la de ave, cualquiera de eso, que nosotros nos vacunamos anualmente. ¿Pero por va qué tiempo, doctor? ¿Porque la varicela desapareció cuando apareció la vacuna? Sí, pero lo que pasa es que la varicela tiene la particularidad que en inmunología se llama cicatriz inmunológica quiere decir que tú te deja una inmunidad permanente tenemos inmunidad adquirida inmunidad al nacer entonces la inmunidad adquirida puede ser por un año con las vacunas o porque te dé la enfermedad y no te vuelva a repetir porque te da una inmunidad permanente está la parotiditis está la varicela está, la, está el, el, el, el, el sarampión todas esas enfermedades te pueden te, que, que producen una inmunidad permanente. Entonces, si esa inmunidad permanente en los virus no se da, porque los virus tienden a mutar y a, y a, y a, y a mutar, tú vas a necesitar va, el, cada vez que llega el organismo va a tener que con, reconocer ese nuevo movimiento que tiene el virus y así sucesivamente. O sea, hasta ahora el virus que se, del, del, y que eso lo vemos porque le hablé de la, infectación, de la reinfección, ese virus. Ahora mismo solamente tiene la vacuna para, para para una de ocho meses a un año es que tiene la seguridad de que no te dé el virus. Bueno, pero de todas maneras, con el avance del conocimiento científico, es posible, así como yo todos los años me vacuno contra la influenza, y sobre todo como estuve ahora en Centroamérica, pues yo lo hacía sí, religiosamente amarilla. y es posible, y es posible que quede un combo y lo agreguen entre esa vacuna que es para varias enfermedades puede que también sea para el virus pero sí. el que hay que estarse vacunando es así ¿verdad? uno no quiere eh, eh, infundir ningún tipo de temor de la población pero fíjate eh, Sergio que casi no ha habido muy poca gripe e influencia este año porque sí, no, estamos no. protegiendo del virus con la vacuna. exacto mira eso es una buena salvación muy buena salvación porque la gente dice ahora no hay gripe, ahora no hay catarro, pero es que usted se está cuidando. Nos lo que estamos cuidando, lo lo verdad, si es que somos muy descuidados eh, sí. y, y, no, y somos reacios a estarnos vacunando contra la, sobre todo a los niños, contra la influenza, la gripe todas esas cosas. Pero bien, permítanme pero, hacer de, esta acotación antes de, que de, me de, digan que doctor, se doctor, pero sí, eh, sí. Para, para, para que usted enganche. Como abogado, usted sabe el tema de la relación entre la norma y, la, y, y el delito. Existe el delito, la violación, la irregularidad, la, la informalidad, y entonces se crea una norma para regular o sancionar esa acción esa del hombre, cualquiera de su estado. En el tema político, ¿qué relación pudiera entonces haber entre la, la salida, no quiero decir la creación, entre la existencia, el origen del virus y la rápida eh, aparición del medicamento que lo cura. <ríe> Bien. Eh, en realidad tenemos una crisis sanitaria.